¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más. En este super video tenemos a Rainbow Dash. Y vamos a colorearla y adornarla con estos lindos corazoncitos Vamos, chicos, no se pueden perder este video. Bueno, chicos, este es el color rojo. Como sabemos, el cabellito de este personaje es el color de los arcoíris: tiene el color rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y morado. Vamos, chicos. es el color anaranjado. celeste de este color igualmente que sus alitas